Hola, gente guapa. Somos 26 alumnas del Ciclo Superior de Educación Infantil de IES Mayorazgo. Os queremos presentar nuestra aventura vivida, un gran proyecto teatral hecho con todo el cariño del mundo y con todo el esfuerzo posible, con un gran trabajo en equipo, sin precedentes. El Gran Mago de O2, una obra musical representada en la Caja Blanca de Málaga, con una gran acogida de un público maravilloso diferentes escolares que vinieron a vernos y a disfrutar de nuestro arte. Porque arte tenemos, y mucho, arte y compromiso. El dinero recaudado fue íntegramente destinado a la Fundación CUDECA de Benalmádena. Y por todo ello, queremos participar en vuestro gran concurso, en la categoría de Gran Producción, Trabajo en Equipo. Porque ante todo y sobre todo, hemos aprendido a ser uno. <laughs> ¶¶ <laughs>